For the answers to the universe, waiting for someone to wake me up, tell me that this is all just a dream. We're still waiting, waiting for a different. Hola, yo soy de TV Stunnar y hoy les voy a explicar cómo hacer el truco que se llama surf. Bueno, primero lo que yo hago es poner el pie izquierdo en forma horizontal por el asiento. Eh, después lo otro que hago es poner el pie derecho acá arriba de la horquilla y lo que hago es esta parte de la pierna, esta de acá, lo que hago es que toque el stem y el manubrio. Que quede así la pierna, siempre bien presionada contra el stem y el manubrio. Después, yo lo que siempre intento es poner todo el peso de mi cuerpo en el pie izquierdo acá sobre el asiento para que tenga más equilibrio y solo acá apoyar el pie para poder direccionar la bici hacia un lado o hacia el otro. Requiere mucha paciencia de práctica porque es un truco muy peligroso y complicado a la vez y lo que yo les recomiendo es, primero, que usen casco para su seguridad. Lo otro que les recomiendo es que cuando empiecen a practicar este truco es que comiencen despacio, ya que si recién comienzan y se van muy rápido, se pueden caer y lastimar. Por eso les recomiendo que comiencen yendo lento, agarrando confianza y después de a poco ir soltando las manos, parándose. Y después ya cuando tengan más práctica, ahí sí, poder ir con más velocidad, poder direccionar más la bici hacia un lado, hacia el otro, hacer giros y demás cosas. Bueno, esto fue el video de hoy, que les expliqué cómo hacer el surf. Y nada, ahora en los próximos videos se irán viendo montajes o otros tutoriales de cómo hacer otros trucos o algunas recomendaciones. Bueno, gracias. Nos vemos. Voy a dolar para este lado a la izquierda